Vamos a subir lo que la montaña, la teta, chicos. En este momento vamos por Veredakai. Realmente vamos muy felices. Y digo vamos porque no voy solo. Bueno, primero que todo les muestro para que llevamos lo que es un plástico. En caso de que haya mucha neblina, yo iba a poder cubrir bien la carpa. Como les decía, vamos acompañados porque voy con granulos de acero. muestro. Ya anteriormente veníamos en un camino muy, muy estapado Pero pues hemos decidido llegar hasta un taxi. El camino estado lleno de huecos porque es de piedras, entonces pues realmente es complicado llegar hasta estos sitios y también pues decidimos agilizar tiempo, agilizar camino, pero pues llegamos hasta, hasta un punto y pues ya de ahí no nos lleva más, ya tocó iniciar a caminar. Por aquí estamos con Andy Ramírez, el mismo con el que hicimos la exploración urbana, también que otro video hicimos nosotros. No hicimos otro video, la otra vez en un videoblog de cuando estábamos en plena pandemia yo nombré a Andy Ramírez que me ha prestado la cicla, es el mismo Andy Ramírez Como les contaba ya hemos iniciado este camino, realmente va a estar muy muy largo Deseen mucha suerte, les iré mostrando detallitos, cosas, eh, paisajes y demás Así que deseen suerte No llevando tanto camino ya podemos encontrar lo que es finquitas, realmente muy bonitas. Por aquí vemos cultivos de café, cultivos de plátano, bueno, y mucha vegetación. Vamos a preguntar porque estamos un poco perdidos. Como les decía anteriormente, hace una aventura. Yo creo que vamos a tardarnos unas tres horas en subir, que nos va a ir muy bien. Espero. Iniciamos el camino ya muy muy difícil Como les digo vamos bien cargados uh, Vamos a ver cómo nos va subiendo Creo que nunca habíamos hecho esto cierto No Ah, yo no Un detalle que no le contábamos con mascotas Aquí ya vamos a, a Una perra labrador Original Certificada Kiris, ahí va Ya hemos avanzado un poco más, ya se ve un poquito el río más lejos, por aquí les muestro, les pongo zoom para que lo vean. Hemos llegado a nuestros cultivos de estos paredes de café, ¿cierto? Ya hemos subido bastante, pero aún así falta mucho. Vamos a ver cómo nos va, le iremos mostrando así detallito de más paisajes naturales. que Allá va encontrando, como por ejemplo esta belleza. después de más camino, piedras y naturaleza no pensamos que la mascota deberá cansar antes que nosotros casi que nos cansamos todos Falta mucho, casi no le he demostrado nada porque es básicamente como les decía lo mismo más naturaleza, piedras, caminos rocosos ya hemos subido un poco más anteriormente les había mostrado estos cultivos de café ya como por anotar se ve mucho más pequeño lo que es las casas eh, las fincas que anteriormente pasamos aún falta bastante Ahí Andy Ramírez continuó ya en este momento muy cansados, pero créanme que falta bastante. Creo que llevamos alrededor de 30 minutos. faltaba más o menos dos, dos horas y media, tres horas. Así que cualquier cosa nueva que esté viendo, les estaré documentando. Hemos decidido cambiar de bolso. En este momento llevo el que tenía Andy Ramírez. Él pues ya, ya lleva bastante rato con este bolso. Realmente está mucho más pesado que por ejemplo el que yo tengo. Descansito, no cae mal bueno es que pues ahora a mí me toca más duro pero bueno lo tomo como ejercicio vamos a ver si es un bolso muy grande ya más arriba le seguiremos mostrando que acontece en este camino rumbo hacia la montaña de la Anteta exactamente hacia la antena allá pues le mostraré qué encontramos, qué hay ya transcurrió un buen rato que me he encontrado estas escaleritas estamos rogando que hayan casitas cerca que para puedan vender agua porque lo inteligente de nosotros, pero Andy Ramírez, le ocurrió no traer agua ni nada de tomar. Que porque arriba hacíamos todo. Y resulta que arriba falta demasiado. Muy bien. Hablando aquí con el guía Andy Ramírez, nos dice que toca ir hasta donde está esa casa. Notar aquí está el caminito, veanlo. Llegar hasta esta casa, no sé si la ven bien. Y de ahí continuar hasta donde está este poste. Allí y sin agua Ay. ya me subió mucho más, ya estamos en la parte donde se ve la finquita ya está ya tenemos esta vista espectacular, realmente muy, muy bonita allí están algunas casitas que vimos, pero desafortunadamente en las finquitas que me he encontrado si no había nadie para que nos venda agua, nos regale, lo que sea realmente estamos exhaustos o sea que lo mejor es continuar estamos llegando, señores, espero que sea cable, el dueño de la finca, campesino, no sé cómo se llama, cultivador Allá donde irán adelante y ando por si sí algo, ya. ya escucharán lo que hablamos. Buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo está? no bien. Pero esta vez no quiso subir porque... ¿Estás cerca? Ah. Uy, está de raca. a hacer un favor? ¿Para la tarrita de agua? Para... Sobre la perrita, perrito. no aguanta. ya está. Oiga, sí. Pero voy a para la perrita el agüita uno. Chepe vivió por acá también, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Chepe dónde vivió? Chepe... ¿O hasta qué por acá? ¿Quién? El Duber. Ah, no, el Duber el... hizo también el bachillerato en Chapetón. Y ahí se fue para la ciudad de y de que salió a Chapetón y se fue para allá hasta... Se fue para la ciudad. Sí, se fue para la ciudad. Ah, ah ¿so o sea que que ya Chepe... hace rato? se fue a los 20 años para la ciudad? Más o menos, creo, más o a menos. Los 20 sí. años de este día de... Así que Ya <risa> hemos salido de esta finquita que les acabo de mostrar un instante. Ahí nos han regalado tres cositas de limoncillo. Realmente el señor Henry, muy, muy amable, nos dio limonada, estuvo sabrosa. O no dio un brinco. Somos en dos basados como en un sorbo. Ya continuamos el camino. Realmente uno nunca sabe qué persona puede encontrar, pero menos mal, esta gente son muy buenas personas. Ya nos veremos más arriba. Que falta bastante Según lo que nos han dicho anteriormente Ya falta poco para llegar Dicen que son 20 minutos sin llevar nada cargado Pero como hemos cargado Que puede ser incluso hasta una hora El problema son los caminos Que cada vez se vuelven como más blanditos O sea, por la humedad me imagino Entre más arriba que llegamos Damos cuenta que hace como más humedad Y pues el sol ya menos fuerte Espero que no vaya ni a llover Ni a hacer mucho frío Bueno, esperamos Cuando estaba mucho más abajo yo les había mostrado estos postes que se vean extremadamente en miniatura. Este fue el que les mostré ya y ahí como para notarlo ya lo hemos pasado. Casi me escapa mostrárselos. Ya estamos mucho mucho más cerca pero no así el camino es bastante largo. Realmente estas excursiones, estos paseos son chéveres pero como les digo planearlo y calcularlo muy bien. Saber si realmente su cuerpo y su físico aguantan porque créanme, que aún falta bastante camino comentuamos una montaña realmente alta, es que se ve la altitud de la que estamos No sé cuántos pies de altura, pero realmente... Es muy, muy alta esta montaña. Quería mostrarles este paisaje tan espectacular que vemos. Aquí que aprovechar al máximo estos planitos. Normalmente, la, pues, como es una montaña, es una subida muy, muy empinada. Pero pues tampoco imposible. Tampoco puede necesario venir en bota. Además, hemos venido en tenis. En una ropa común y corriente. Sí, lo importante es cuidarse del sol. Es una resuelta muy fastidiosa, pero también he traído manga larga. Quería mostrarles este paisaje tan espectacular. Realmente muy, muy chévere. Lo que es naturaleza, los animales que uno ve, los insectos, un aire... Ay, mucho más puro continuaremos les iremos mostrando más detallitos Realmente se sigue pareciendo un camino infinito Cada vez se encuentra como más tipo colina empinada Ya sí, lugar plano que me he encontrado, donde descansamos bastante ya Ya acabo bien atrás Aquí le voy mostrando estas vistas Sobre todo esta parte de aquí Esta espectacular Lo que nos tiene preocupados es que está, están sonando relámpagos, truenos Allí se ve, no sé si alcance a meterle zoom Allá se ven los postes que mostré primera vez Luego cuando estuvimos cerca como por anotar ya nos hemos alejado bastante vamos a continuar subiendo para no nos vaya a coger la lluvia cuál? a ver si la puedo enfocar Sí, sí, la veo desde acá sí la veo bueno se ve muy bien pero pues aquí se ve como algo blanco esta la casa a la que hemos de llegar espero que podemos llegar sin problemas se ve bastante lejos pero pues no no creo que tanto hemos llegado a este corral aquí nos encontramos con estas bestias vemos lo que es toros, terneras y demás, por aquí tenemos una casita, parece que no hay nadie, está todo cerrado. Ya nos tendrían la vista encima de hace rato. Esta es la casa que le mostré que queda bien lejos, ya pues menos mal nos ha rendido. El camino nos ha favorecido un poco, no es tan cansón como cuando iniciamos. Es un panorámico espectacular de estas vistas Aquí está la, la casita que le hemos Hace un rato, aquí está el corral Y lógicamente por aquí está Andy Ramírez Que ya hace rato no, no saludaba Entonces Vamos a continuar esta caminata. Al principio se nos estaba pegando duro, pero todo es como cuestión de acostumbrarse. Nos sentimos con más energías. Igual forma pues ya nos metimos de cabeza en este paseo. En mi parte nunca había acampado, nunca había hecho una caminata así menos con peso. En este momento pues yo ya cambié de bolso con Andy Ramírez, ya lleva el pesado nuevamente. Desde que salimos de la finquita de Don Henry. Novedades y demás, les mostraré. Realmente ya hemos avanzado bastante, por aquí veníamos. Ya se puede ver, no sé si la cámara local te se ve la neblina, pues en otro en este momento viéndolo a simple vista se ve, ya todo esto se ve bastante nublado Al parecer falta poco, eso esperamos Realmente sí es agotador esto Como les digo cualquier cosa Si ustedes quieren hacer esta expedición, esta aventura, este paseo, realmente estén muy bien preparados, nosotros nos faltaban bastantes cosas, si sellamos agua Mi mala ya en anterior finca Pues nos ofrecieron limonada Porque realmente estábamos muy muy agotados, aquí les quiero mostrar si ven todo esto, ya está totalmente nublado, solo que pues no, no sé si la cámara capte bien, y a simple vista pues yo sí lo veo, está bastante, bastante nublado, así que vamos a continuar porque uy, realmente hasta la mascota ya están cansadas tenemos la mascota territorial desde que nos vio no ha dejado de latirnos también pues imagino que tendrá que verla nuestra mascota Kiris, les pues quería mostrar ya se ve la antena, la teta, esa es la que uno ve a mucha mucha distancia toca aquí como dice nuestro excursionista Andy Ramírez, toca ir hasta este punto, esta casa que se ve bastante lejos toca básicamente hacer este camino así, correr por acá luego rodearlo y así llegaríamos allá donde la acabo de mostrar la antena de la montaña La Teta de sernos suerte pero bueno, menos mal ya estamos mejor de energía seguro que sabemos, pues lo que conocemos de este camino ya falta ahora sí poco por aquí fue donde grabé anteriormente fue en ese poste por aquí, no fue por acá abajo, por donde fue ese poste allá, ya les pongo son. Ese poste allá fue donde de Ramírez que grabamos. Ya pues hemos llegado por este sitio. Aquí como pueden notar ahí pues una montaña muy muy empinada. Se imaginan uno caerse o que se le caiga a uno el maletín. O sea, cómo lo coge uno. Estamos cansando un ratico. Ya esperamos que falta poco camino por, por recorrer. Muy chévere este paseo, realmente haciendo mucho ejercicio Veníamos subiendo un poco más Y de la nada, de un momento a otro Se ha nublado totalmente todo En estos momentos pues casi no, no se puede ni ver el camino Realmente pues la cámara creo que, Inclusive creo que se llama el camino con la cámara Allí tenemos unas visitas, tenemos creo que Tres perros, esperamos no sean peligrosos Pero pues quería mostrarles cómo se ha nublado De impresionante todo esto Hemos llegado a la casa Que les mostré hace un rato acá, Que les mostré que está bien lejos, vamos a entrar voy entrando a ver que tal voy grabando en caso de que pase algo ayer vi que hay nota que hizo ayer, ¿qué durísimo? y bonita la noche, yo la vi la noche del día ya estamos en una finquita que le hemos mostrado hace un rato por aquí estamos aprovechando para comer algo estamos comiendo un exquisito y delicioso arroz con atún a lo gourmet ¿Qué tal el arroz con atún? Mm. No, es con hambre todo sabe, todo sabe bueno Vamos aquí a aprovechar a descansar un ratico ya estamos ahora sí en nada, nada, na, llegar vamos a aprovechar a descansar comer todas las calorías y energías que más podamos y yo creo que ya el siguiente video si es que no vemos algo extraordinario ya no veremos en la antena de la teta momento más cerca ya ya podrá notar la, la antena de la montaña la teta es llama cuestión de, de minuticos ya estamos haciendo el último esfuercito menor ya podemos descansar muy bien en la en esta finca de doña ruth fue la que nos atendió Este muy buenas noticias por fin hemos llegado después de una caminata realmente extensa realmente muchas horas más o menos que unas cuatro horas nos echamos Andrés. a menos cuatro horas en este momento les, les quiero enseñar por aquí estamos al lado de la antena que se ve desde lejos de Divagué, de la montaña de la teta está ese... Bueno, debajo se ve como si fuera algo gigantesco. Aquí ya detallándola, vemos que es una antena pues un tamaño normal. Estamos rodeados de mascotas, le mostramos. Aquí tenemos lo que es toros, vacas, terneras. Tuvimos que usar taser para que con el sonido se asustaran. Los animales les tiene mucho, mucho miedo. Aquí vemos... Usaba este sistema de para ahuyentarlos porque no los querían dejar pasar una parte en este pedazo por aquí en esa parte allí, ahí habían hartos animales de estos entonces al ver no se quedaron ahí pero a escuchar el sonido de electricidad pues ya han cedido, no han dejado pasar por este pedazo aquí donde vamos a acampar, vamos a, a pasar, ya de aquí nos podemos pasar más para allá ya que esto es restringido todo este pedazo solo podemos hasta por aquí por aquí donde vamos a hacer el camping vamos a hacer la fogata porque como les decía ya más de para acá ya restringido allá hay alarmas que detectan cuando alguien pasa entonces ya está aquí ese límite cuando esté más despejado porque nuevamente se ha nublado les muestro Hemos decidido dejar el video hasta por acá debido a que si lo continuamos iba a quedar muy muy largo. Esperamos que les haya gustado esta primera parte de este paseo de excursión a la montaña la teta con Andy Ramírez. Y si fue así recuerden darle like y suscribirse al canal. Y muy muy pendientes a la segunda parte. Bye bye, los quiero.